Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Nair Penco. estoy eh, junto con mi compañera Virginia, eh, formando parte de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición. Eh, le damos la bienvenida a todos y a todas eh, a esta jornada de puertas abiertas. Nosotras desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, eh, vamos a estar acompañándolos y acompañándolas en el trayecto de toda su, su carrera, eh, desde que ingresan hasta que finalizan, así que, este, bueno. Eh, sin más introducción, eh, le paso la palabra a la directora de la escuela, que nos va a compartir unas palabras de bienvenida y comentar un poco sobre la carrera. Hola, Ale. Gracias, Nair. Gracias, Virginia. Eh, bienvenidos a, a todos ustedes que están aspirando eh, y están tomando una gran decisión en el curso de este momento de sus vidas. Eh, como les decía Nair, soy la directora de la Escuela de Nutrición, al menos en los tiempos eh, en los que ustedes van a hacer su ingreso a su carrera, desde ese lugar los voy a acompañar, además soy docente de la carrera, o sea que después vamos a compartir también otras instancias. Pero en, este lugar, en este momento dirigir la carrera eh, es para mí un honor darles la bienvenida y, y acompañarlos en este momento tan importante que representa para, para ustedes. Eh, les cuento un poquito, solo para, para introducirlos un poco en el tema, seguro que sus inquietudes son muy diversas, muchas, y, y ojalá, podamos acompañarlos en todo este momento de, de tomar decisiones, conocer un poco más eh, lo que representa primero todo un momento de formación que para nuestra carrera eh, son cinco años eh, en el que ustedes van a desarrollar eh, asignaturas y cursar eh, asignaturas que son de características teóricas y características prácticas Básicamente para formarnos en lo que nosotros denominamos nuestro objeto de estudio, que tiene que ver con el sistema alimentario. Quizás eh, para muchos de ustedes eh, claramente y de una manera muy directa vinculan la carrera de licenciatura en nutrición, que así es como se titula, nuestra formación y el título profesional que ustedes van a adquirir luego de los cinco años es la licenciatura en nutrición, seguramente no hay ninguna duda que se van a vincular con aspectos que tienen que ver con la alimentación. Pero la alimentación es, digamos, el, el proceso de la alimentación es un proceso muy complejo que implica aspectos eh, sociales, culturales políticos, económicos, y que para ello nosotros nos formamos en todos esos terrenos a lo largo de los cinco años de la carrera, y por eso llamamos tema alimentario a lo que es nuestro objeto de estudio en nuestra formación. Todo lo que, que se produce el alimento y todas las circunstancias y situaciones vinculadas a este proceso hasta que comemos y las repercusiones que eso tienen en nuestra salud. Nos va a preparar básicamente esta formación para un ejercicio profesional en cuanto a asistir y descubrir de, eh, vista de la promoción, la prevención y también el tratamiento de las personas a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel poblacional, en todo aquello que representa cualquiera de todos estos aspectos que tienen que ver con la alimentación. En la actualidad la alimentación también requiere de, de análisis y de realizaciones que eh, hoy eh, nos representan grandes desafíos eh, por lo tanto, el compromiso que asumimos desde una formación y el ejercicio profesional está íntimamente vinculado a la salud de nuestra población de nuestra población, y por lo tanto realmente es eh, hoy una carrera que se asocia eh, a una necesidad muy importante de formar parte de eh, lo que es mejorar el sistema de salud. Así es que, como verán, el desafío es grande, los contenidos de nuestra carrera son abundantes, Los pasamos en el curso de cinco años, tenemos una carga práctica muy importante que la realizamos en hospitales, en centros de salud, en unidades técnicas de producción de alimentos, eh, un poco en esos terrenos van a ir transitando ustedes el curso de estos cinco años de carrera. Indudablemente. Probablemente para este momento en particular, seguro eh, para ustedes, eh, la mayor inquietud es cómo generar esta primera instancia que es el ingreso a la carrera, y seguramente ahí estarán motivados y, e inquietos en saber muchas cosas vinculadas a particularmente a este momento del ingreso. Así es que, eh, en principio, bueno, básicamente contarles esto y darles la bienvenida... Eh, es eh, el, el ratito que, del que me quería ocupar en particular con ustedes, así es que bueno, eh, los dejo para que puedan continuar y, y me quedo con ustedes acompañándolos, así si hay alguna pregunta que yo pueda sumarme en la respuesta será un gusto para mí en ese sentido. Te doy la palabra, Nanu, para que puedas continuar. Eh, bueno. Eh, muchas gracias, Ale, por todas tus palabras. Este, ahora le damos la palabra a Mariana Laki, que es coordinadora del ciclo de ingresos, que está junto con todo el equipo, que es a, que está a cargo del ciclo. Así que, bueno, Mari, eh, todo tuyo. Bueno, gracias, Nano, Gracias a la Secretaría de Estudiantes Estudiantiles por este espacio. Eh, muy buenos días a todos. Saludos a la directora y a todo el equipo docente del ciclo. Las voy a ir nombrando y levantan la mano para que luego después les van a dar unas palabras para que un poquito contarles de qué se estructura el ciclo, qué es importante en cuanto a cada contenido programático de los ejes que corresponde el ciclo. Nos acompaña la profe de Biología, la licenciada Natalia Ávila. Tenemos el eje de Introducción a la Nutrición y Alimentación Humana, está la licenciada Andrea Seropián y la marita Noelia Ruata, y nuestra profe de química, eh, Luciana Moine la doctora Luciana Moine que nos acompaña también. También están con nosotros, eh, son los dos docentes profesionales que son los BDLs que nos van a acompañar, que después les vamos a contar un poquito cómo les van a ayudar, es la licenciada Alejandra Saldari, y Mariela Piermarini también está presente, que van a ser dos caras visibles que también nos van a ayudar mucho en el transcurso y en el del ciclo de nivelación del año 2021. Voy a poner un poquito la pantalla para mostrarles un poco cómo se estructura el ciclo. Sé que deben tener muchas dudas, un poquito para que conozcan de qué se trata el ciclo de nivelación, porque muchas veces hablamos de nivelación, y la palabra nivelar quiere decir que nosotros venimos del nivel secundario y nosotros le damos la mano para introducirlos a la vida universitaria. La vida universitaria no es fácil porque es diferente, somos una entidad aparte, pero sí siempre está el acompañamiento de todo el equipo docente, somos muchas personas, tanto en el cursado como en el transcurso de estas seis, seis semanas que, que vamos a, a realizar el ciclo de nivelación. ¿Qué esperamos nosotros del aspirante? El aspirante deberá tener habilidades en la comprensión de textos, expresión horaria escrita y cálculos matemáticos. Ustedes ya van a ver los ejes que componen el ciclo de nivelación y van a necesitar el trabajo grupal, el trabajo autónomo, el pensamiento reflexivo para poder hacer actividades tanto teóricas como prácticas y poder llevar la teoría a las actividades prácticas que vamos a ir planteando, es decir, que tratamos de integrar los contenidos en diferentes formas y estrategias didácticas. El ciclo de nivelación es una asignatura, es una asignatura que forma parte del plan de estudio, como bien lo habló la directora recién, y por lo cual, dentro de lo que es el ciclo, hay cuatro ejes temáticos, uno de ellos, que si lo nombré y estaban las docentes la acompañándonos. Introducción en la historia de la nutrición y la educación humana, introducción a la química biológica, biología y estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje es un eje transversal que lo que hacemos es ayudarlos a ustedes, como dije recién, a introducirlos a la vida universitaria, sobre todo en la comprensión de texto, para que puedan las cantidades del material bibliográfico que tenían en la secundaria, ahora es un poco más. Entonces ayudarlos a poder organizar su estudio y que tengan, obtengan buenos resultados. Acá en, en este espacio le doy la palabra a, a Noelia Ruata o a Andrés Seropián para que les cuenten un poquito de qué se trata el eje, si bien en la página de la escuela ya están los contenidos mínimos que aborda para que puedan ir interiorizando en la temática. Bueno, buen día. Andrés. Vamos, vamos complementando un poquito entre las dos, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Noelia como bien me, ya nos presentó Mariana, la licenciada Lakis Bueno, la idea del ciclo de este eje temático es, como bien lo dice eh, el mismo, el nombre del mismo, es realizar una introducción a los, a los contenidos que se van a, a ver en el transcurso de la carrera. Eh, es un eh, Se hace un, una introducción eh, por, lo mis, por los mismos, los cuales se irán profundizando eh, en las materias pertinentes eh, durante los cinco años ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan tener un, una visión eh, a, a lo que se estudia en la carrera, pero además ¿Qué hacemos como licenciados en nutrición? ¿Cuál es nuestra función? Poder verse en, en eso, ¿no? Entonces comenzamos haciendo un recorrido por, por lo que es la alimentación, que implica la alimentación desde los aspectos biológicos hasta aquellos aspectos culturales, eh, desde un enfoque de derecho, ¿sí? y, y hacemos un recorrido por nuestras funciones como licenciados en nutrición y como recién decía, eh, la directora de la carrera vemos de manera integral eh, qué implica este sistema alimentario que luego cada materia pertinente focaliza en un aspecto del mismo ¿Mm? entonces este sistema alimentario lo comenzamos ya a trabajar en este periodo porque la alimentación es mucho más que el hecho mismo de, de, de alimentarse implica un un contexto general que va desde la producción de alimentos y, y el consumo y sus implicancias y sus consecuencias, ¿no? Entonces, en introducción los invitamos a que a recorrer esta, esta carrera desde este lugar, ¿no? Desde, desde lo que podemos, cómo nos podemos mirar, es la primera mirada hacia, no, hacia nuestra disciplina. Andrés. No sé si querés agregar algo más que te parezca pertinente. Bueno, has hecho un recorrido bastante pertinente y amplio de lo que vamos a ver, eh, también en el eje vamos a ver eh, también la, la realidad, bueno, algunos aspectos básicos de, de la realidad alimentaria y nutricional de Argentina, con algunas estadísticas de acuerdo a encuestas que se han hecho en nuestro país, también para eh, saber dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad, y a partir de allí, eh, bueno, empezar a eh, actuar y, e intervenir como futuros profesionales. Así que, bueno, gustosos, y es una, un eje que nos va a permitir... Eh, eh, bueno, reflexionar mucho sobre nuestra realidad, sobre nuestro futuro como profesionales, y también cuestionarnos y debatir, es, es una asignatura que, que nos da es, esos márgenes, digamos, para, para poder hacerlo. Así que, bueno, gustosas eh, de poder recibirlos en un futuro próximo. Bueno, muchas gracias Noelia, Andrea. La verdad que es uno de los ejes más específicos de la carrera, conocen también el plan de estudio y las diferentes áreas en el ejercicio profesional que los va a ayudar muchísimo también en su vida profesional. Continuamos con Química Biológica, la doctora Moine. Bueno, buenos días a todos. Eh, yo soy Luciana y junto a la profesora Alicia Volatti eh, estamos eh, encargadas de bueno, dictar esta materia, Química. Eh, que para algunos a veces presta problemas o, o, o bueno, no, no están tan amigados, pero la verdad que es, es muy importante el, el contenido de esta materia y la aplicación que tiene para entender eh, distintos aspectos de la nutrición, para poder integrarlos con otras materias a lo largo de la carrera. Eh, y, bueno, si bien en algunos aspectos no está... Eh, o oh, oh, o a veces ustedes no le encuentran directamente eh, el, el vínculo, pero realmente lo tiene y ayuda a entender eh, muchísimas cosas. Eh, si bien en, en el eje in, de introducción o en el ciclo de nivelación, uno eh, trata de afianzar conceptos básicos, eh, tener presente todo el contenido de química, eh, realmente es muy provechoso para el primer año, para el estudio de la química biológica y después más adelante para la aplicación en, en clínica, por ejemplo, o, o también vinculado con otras materias. Eh, así que bueno, los invito a, a, a quien tiene miedo, todo el miedo, porque realmente es muy lindo y muy interesante y, y bueno, a embarcarnos eh, en, en el estudio de la química y de la noticia. Gracias, Luciana. Seguimos con biología, la licenciada Natalia Ávila nos acompaña. Hola, buen día a todos. Eh, sí, yo soy docente de biología, eh, junto con la licenciada Silvina Calcagni, y nosotros estudiamos la biología humana, primero enfocado desde el ecosistema y luego haciendo una introducción a los contenidos que se van a ver más adelante en la carrera, en el individuo sano, para luego, más adelante, en el individuo enfermo, ¿sí? Entonces, contenidos que en el colegio se ven de forma eh, más, más superficial, no están entrando en los contenidos, en esta asignatura podemos profundizarlos y que luego son una introducción o una base para anatomía y fisiología 1 y 2, que es una de las materias básicas de la carrera, para conocer el cuerpo humano, las funciones de reproducción, nutrición y relación que tiene el cuerpo y luego a nivel celular. Todos estos contenidos los vemos, los abordamos en biología y luego son profundizados a lo largo de la carrera. Entonces, para poder eh, pensarnos como licenciados en nutrición y poder hacer un, un abordaje con los individuos que vamos a tratar, es importante conocer primero lo que es el cuerpo humano en su estado normal, luego qué sucede en algunas patologías para luego poder hacer estrategias nutricionales y tratarlos. Por eso esto está bien enfocado desde la biología. Eh, los esperamos al inicio de clases, que creo que va a ser en abril, y bienvenidos a todos. Gracias, Nati. Bueno, y por último, el eje de estrategias de aprendizaje, que como dije recién, es este eje en donde integra todos los contenidos teóricos para abordaje práctico y un poquito a integrar los contenidos de diferentes maneras para ayudarlos en el estudio y en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ciclo de nivelación. El licenciado Facundo Benítez y la licenciada Guadalupe Taixeira son los encargados de este eje hoy no nos pueden acompañar por cuestiones laborales, pero también les han hecho llegar la bienvenida y estrategia de aprendizaje es muy lindo porque ayuda a esto, a que a lo mejor tantos ejes o son poco tiempo o mucho contenido, como nosotros organizar el estudio para poder eh, integrar los contenidos de estos cuatro ejes que forman parte del ciclo de liberación. Bueno, un poquito para la modalidad. Saber que el primero de febrero del año 2021 comienza el cursado del ciclo de nivelación. Eh, para el año que viene, debido a la situación actual, el cursado será virtual. La modalidad de la carrera es presencial, no tenemos modalidad a distancia. Nos hemos adaptado a esta situación de pandemia desde el cursado virtual. Eh, Aclaro esto porque ha habido muchas consultas que, que bueno, dada esta situación, se hace si virtual, pero nuestra carrera es presencial, no hay otra modalidad, el ciclo se desarrolla en los meses de febrero y marzo, ustedes durante este tiempo, estas seis semanas, van a tener todo lo que es el cursado de los cuatro ejes temáticos, van a tener actividades teóricas, prácticas, no se toma asistencia, no es obligatorio la presencialidad, pero sí desde el equipo docente creemos que es más que necesario para que ustedes puedan estar en contacto con los docentes, con el material, para llegar a las instancias evaluativas eh, en un óptimo estado. Les contamos que se toma, dentro de lo que son estas seis semanas, está se incluido una evaluación y su recuperatorio en el caso de que no hayan logrado un resultado satisfactorio. Eh, las reexámenes son múltiples choice, es decir, eh, son múltiples, múltiples opciones de todos los ejes temáticos abordados y se aprueba con el 60%. Hay muchas lo que es características de evaluación, de cursado, que lo vamos a ir viendo de a poquito durante lo que es meramente específicamente cursado para no llenarnos de tanta información, vamos paso a paso y más dada esta virtualidad que, que tiene también sus limitaciones. Esto sí nos interesa, está todo puesto en la página de la escuela, que es uno de los medios oficiales de comunicación del ciclo de nivelación. ¿Cómo nosotros debemos prescribirnos En la última semana de noviembre, ustedes van a recibir un link en la página de la escuela. va a estar en donde ustedes tienen que tener una ficha catastral, se llama. Una ficha con todos sus datos para poder ustedes sumarse a lo que es el sistema SIU Guaraní que es el sistema que los va a acompañar durante su vida universitaria. Allí va a toda su actuación académica. Esto es en la última semana de noviembre, con anterioridad se va a informar. Y las inscripciones son desde el 1 de diciembre al 18 de diciembre sin excepción. Decimos esto porque muchas veces, eh, eh, si bien es mucho el tiempo de inscripción, no contamos con la documentación o nos olvidamos, se nos pasó... Y este es fundamental cumplir con estos tiempos para que la, la persona que está en la administración pueda hacer su trabajo correctamente y que el primero de febrero tengamos los listado de todos ustedes. ¿Cómo vamos a hacer la, de, la, la inscripción? Como vuelvo a decir, debido a la situación actual por COVID-19, lo vamos a hacer virtual y se debe enviar todos los requisitos que necesitamos a un mail. Si sí pedimos que toda la documentación esté en un archivo PDF, porque nos ha pasado con experiencias anteriores que envían la documentación en Word, mandan varios mails con diferentes adjuntos y también se hace muy tedioso el trabajo. Como vuelvo a decir, toda esta información está en la página de la escuela, donde ustedes lo pueden ver tranquilos y todavía aún hay tiempo. ¿Qué quiero aclarar? Conocemos mucho la situación y el Ministerio de Educación de la Nación nos ha hecho llegar el hecho de que los estudiantes que aún están cursando sexto año de nivel secundario, para diciembre no van a tener una certificación que acredite que han terminado este nivel, que es uno de los requisitos más que necesarios para poder inscribirse a la universidad. Sin embargo, dada esta situación actual, eh, aquellos estudiantes que estén en esa condición o que adeuden materias, van a poder cumplimentar y rellenar una declaración jurada diciendo que una vez que terminan el nivel secundario harán entrega de la documentación. Esto, con esto quiero decir que no va a haber limitantes para que los estudiantes que aún estén realizando el sexto año del nivel universitario puedan comenzar el ciclo de delegación. Entendiéndose que una vez que culminan el secundario y estén en condiciones, deberán entregar toda la documentación en tiempo y forma. Si llegado el momento no se hizo entrega y lamentablemente el sistema de la actuación académica de la universidad se da la baja. El material de estudio que muchos han consultado, todos los años está en revisión, el material de estudio es realizado por las mismas docentes que forman parte del equipo docente del ciclo de nivelación, tienen todos los contenidos que se evalúan, por eso es importante que lo tengan. Este año estará eh, vigente y eh, podrá ser, de, será, perdón, de forma digital. Aún no vamos a hacer entrega en formato papel dada la situación. Así que una vez que ustedes se eh, inscriben en esta fecha, pueden también eh, abonar el material de estudio para que les enviemos el link de acceso al material digital y puedan empezar a estudiar, este sería a partir del 19 de diciembre, una vez que culminen las inscripciones. Bueno, y por último, ponerles un poquito, eh, nos han llegado varios mails de consulta y por supuesto que es normal, porque bueno, es la intención comenzar eh, la universidad, es la ansiedad también, y, y como dice recién, queremos acompañarnos. Entonces, siempre va a haber canales de comunicación vía de información oficiales del ciclo. Con esto quiero decir que toda la información que desde la coordinación les queremos hacer llegar estarán puestas en la página web de la escuela o en el Facebook oficial de la escuela o en el aula virtual del ciclo de nivelación que ustedes podrán ingresar el primero de febrero una vez que comencemos con el cursado de la asignatura. Y ahí les he puesto abajo este mail es el oficial y es donde la coordinación junto a la B de del día estarán eh, todos los días para sacarles dudas en cuanto a lo que es inscripción o en cuanto es eh, específicamente del cursado o del material del ciclo acción. Así que este mail va a estar puesto en la página para que ustedes puedan enviar mail y podamos canalizar en una sola día todas las consultas que ustedes tengan. Bueno. Esto sería lo que es el equipo que hemos armado, el equipo del ciclo, como para darles la bienvenida. Estamos muy contentos que se interesen por nuestra carrera, que como dijo la directora, es amplia, es hermosa. Y bueno, y queremos eh, comenzar a acompañarnos en esta decisión para ustedes también, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias Mariana. Eh, bueno, mi compañera me presentó, tenía... Anteriormente, mi nombre es Virginia, también estoy en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y ahora le queríamos dar una, un pequeño lugar, unas pequeñas palabras a las chicas del centro de estudiantes actual, el mate de nutrición, que están Agustina, Luciana y Fiama por ahí. Chicas, no sé cuál de ustedes quiere hablar primero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Luciana. Eh, Luciana Cabrera eh, Y bueno, acá estamos con mis compas del Centro de Estudiantes Para saludarlos y darles la bienvenida eh, Bueno, yo soy de la provincia de Santa Cruz Del Calafate No sé si alguien más desde alguna otra provincia Por ahí que va a venir a estudiar a la universidad En el chat lo estamos leyendo igual Así que es como que De qué otras provincias están ahí conectados y conectadas bueno, eh, y estoy transitando mi tercer año por la universidad, eh, muy contenta de esta oportunidad que tengo, así que bueno, no quiero extenderme mucho más y quiero darle el lugar a mis compañeras, también así se presentan, que está ahí por ahí Fiama y AUS. Hola mi nombre es llama yo también estoy estudiando, en, cursando el segundo año de la, de la carrera, eh, también soy del sur, de Chubut, de Comodoro, Rivadavia, y bueno, también contenta de, de estar en esta carrera, eh, la verdad que es, un, es muy lindo poder estudiar y poder estudiar en, en la Universidad de Córdoba, y bueno, le doy la palabra a mi compañera. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Agustina, estoy cursando el tercer año de la carrera, también feliz con la carrera que elegí, no me arrepiento, y bueno, agradecida con la oportunidad de poder estudiar. Eh, ahí estaba leyendo varios que respondieron a tu pregunta, Lula, eh, muchos dijeron que son del sur, tenemos varios de Córdoba también, de La Pampa, Santa Fe, hay de todos lados. Y, y bueno, esperamos que estén contentos con con todo lo que están conociendo de la carrera. Buenísimo, gracias chicas. Y bueno, nosotros formamos parte del Centro de Estudiantes hace varios años ya, y queríamos decirles que acá vamos a estar siempre para acompañarlos, así sea en la instancia de ingreso o durante la cursada, ahora en este contexto de aislamiento-pandemia que es todo virtual, eh, quizás se complica un poco más estar ahí, hacer sentir, digamos, la presencia, porque siempre vamos a estar igual del otro lado de una pantalla, eh, pero bueno, siempre desde nuestras redes sociales tratamos de que esto sea más ameno y, y se note, y siempre estar para despejar dudas, para ayudar, para hacer valer los derechos de los estudiantes en todo sentido, y de nosotros también, porque nosotras somos estudiantes, el Centro de Estudiantes eh, es un grupo como de 15 personas, así que, bueno, eso quería comentarles, eh, y que bueno, acá estamos, acá estamos como Centro de Estudiantes para um, generar herramientas en la universidad, específicamente en la carrera de la licenciatura en nutrición, eh, y para transformar la realidad, ¿no? Para transformar la realidad y para que esto siga avanzando y siga progresando en el tiempo, eh, en pos de garantizar los derechos y luchar para todas y para todos Siempre con la empatía y abiertos a la participación de todas y todos Es un grupo abierto que recibe, eh, recibe nuevas ideas, ¿no? O sea, se la están sumando gente todo el tiempo Así que acá estamos también para que ustedes compartan sus ideas Así que bueno, ya nos vamos a estar viendo, ojalá, presentemente el año que viene y bien ahí estoy leyendo ahí las de dónde son, de un montón de lugares de todo el país, así que muy contenta. Y bueno, queríamos decirles también que cualquier duda o inquietud o lo que les surja, eh, nos pueden hablar a través de Instagram, el mate de nutrición, y bueno, ahí vamos a estar pendientes de, de todo lo que nos escriben, para ayudarlos también. Muchísimas gracias, chicas. Eh, ahora, si les parece, podemos ir respondiendo algunas consultitas eh, eh, que están. La mayoría realmente ya las contestó Mari con la presentación hace un ratito, pero hay algunas específicas. Si quieren, vamos seleccionándolas y bueno, les pedimos quien pueda responderlas. Ahí está, ¿se me escucha? Se me había trabado un segundo <ríe> la conexión. Sí, bien, te escuchan. Perfecto, Mari. Bueno, una pregunta para vos, Mari, justo. Eh, dice, yo ya estuve inscrito el año pasado, tengo que volver a hacer la ficha catastral o cómo hago? Bueno, eh, no, no hace falta que haga la ficha catastral porque como dijimos recién, a, al llenar la ficha catastral es la introducción de ustedes a lo que es el sistema Chibuarani. Así que no hace, no hace falta. Lo que sí deberíamos ver es que ella no haya, o él, perdón, no haya presentado a lo mejor de documentación y que haga falta. Pero sí, eh, en todo lo que es las cuestiones administrativas, en la página de la escuela, con el personal administrativo, vamos a ir poniendo situación por situación eh, para que sepan qué es lo que tienen que hacer entre ellos. Perfecto, María. Otra parecida es, eh, tengo otro título universitario obtenido previamente, eso debo adjuntarlo? ¿Puede ir en reemplazo del certificado del secundario? Sí, o si ya tiene eh, una, una carrera universitaria, quiere decir que ha culminado el nivel secundario. De todas maneras, siempre se solicita y si lo tiene, eh, mejor sería que lo presente también. Muy bien. Eh, bueno, ¿de qué manera adquiero los cuadernillos? Eso ya lo comentaste. Lo mismo si no tenemos el comprobante de finalización de estudios. Eh, ¿Algún otra que vean las chicas por ahí que se me esté pasando? Que no sea que ya haya respondido Mari, la mayoría ya las respondió por eso. Eh, a ver, este, creo que ya están más o menos todas respondidas, igualmente saben que pueden contar con el mail que, que explicaba recién Mari, eh, que hay un mail específico para todas las dudas y consultas eh, del ciclo de ingreso, eh, hay muchas preguntas de cuánto dura el examen, cómo va a ser y demás, que eso, eh, tranqui porque eso es va a decir con, con la anticipación necesaria cuando estén cuando estén cursando el, el ingreso, así que no se hagan problema que van a tener esa información eh, en el momento que, que la que la necesiten. Así que, este bueno, les agradecemos un montón poder estar acá presentes, el interés, la verdad que como mencionaban anteriormente, eh, todas las que estuvieron eh, hablando, la carrera es hermosa es muy amplia actualmente está bastante en auge por todas las cuestiones que van sucediendo a nivel mundial la pandemia el, el cambio climático este, eh, bueno la realidad es que se está vinculando se está visualizando que esta carrera se, se vincula con muchos este distintas áreas digamos así que súper interesante eh, y y bueno, muy, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, saben que van a poder contar con nosotras a lo largo de la carrera, en el ingreso, como decían los, los chicos del centro de estudiante también, eh, pueden contar con ellos para cualquier duda o consulta. Eh, están las páginas oficiales de la Escuela de Nutrición, eh, en donde se van a estar subiendo todas las novedades, como mencionaban también anteriormente. Eh, así que bueno, muchísimas gracias. Este, a todas y a todos por estar hoy presentes. Eh, y bueno, si alguna quiere hacer algún, decir algunas palabritas, si no, ya estaríamos cerrando el encuentro. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias a todo el equipo, gracias al equipo eh, que nos acompañó del ciclo de nivelación, gracias al centro de estudiantes. Eh, gracias a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, eh, a todos quienes nos han acompañado y escuchado hoy, y bueno, nuestro compromiso con todos ustedes. Bueno, yo también me sumo a las palabras de, de la directora y hablo en voz de todo el equipo docente. Eh, la intención nuestra es acompañarlos. sé que es una decisión difícil tomar primero qué carrera seguir y luego introducirse en la vida universitaria pero saber que desde el momento que llenan los papeles ya forman parte y son estudiantes de nuestra escuela de nutrición, así que desde ya les damos la bienvenida. Y bueno, y lo que necesiten, sé que hay a lo mejor dudas particulares, así que que puedan usar el mail, porque en esas cuestiones particulares a veces no tenemos que indagar de cuestiones administrativas principalmente, así que sepan que desde ahí se va a contestar a la brevedad. Y muchas gracias a, a la Secretaría de Centro Estudiantiles. Por, por hacer este espacio de encuentro que me parece que, que es importante, ya sea también en el marco de lo que es las expocarreras, para que los chicos vayan conociendo un poco la, lo que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba y, a, y también ir decidiendo sobre su cultura en la vida profesional.